Por cierto, vamos a hacer una cosa, eh, estaría guay, lo que pasa es que no sé cómo va a salir esto, que pongáis rimas en el chat, rimas en el chat, y yo la digo como si fuera parte de la canción, a lo mejor me pone una rima y la canto, estaría guay a ver qué tal sale. 1 2 3 4 Ayer desayuné salmón Pero nada como ver a Johnny Calvo Ayer pasé por tu casa Agarrar los perros así me agaché al levantar y una piedra se embarranaron los dedos una serpiente se acercó y era unas cascabel. Vaya día tuve ayer. ¡Que me pasó de todo? Me vengo arriba y cojo mi bicicleta Y voy contra todo